hablar de odio y de prohibir mis canciones Odio es que la casta se está robando billones Odio es que te encierren y te dejen sin raciones Mientras la oposición bailaba desde los balcones Son clones unidos defendiendo sus porciones Es odio que te cuente cada una de sus traiciones Si hacer prensa es odio entonces somos odiadores Prefiero ser odiadora, cómplice de los ladrones Sin opciones más que el hambre, dejaron a millones Es odio que te cuente que faltan a las sesiones que dejan pasar las leyes de esos ratones Y que por detrás festejan las negociaciones por montones Con notos importantes, no son tontos La mundo te montó un show que te creíste pronto Votan todos contra vos y después piden tu voto Si no sos parte de la falsa grieta entonces sos odio Odio es que por un subsidio no quieras venderte Odio es ganar el pan con el sudor de tu frente Odio es informarte con fuentes diferentes Odio es defender víctimas y no delincuentes Te hablan de odio y te demuestran que proyectan Por eso censuran y atacan con insistencia Nobles hables de más, no contradigas a su sexta libertad Para todos, excepto para los que piensan Te hablan de odio y te demuestran que proyectan Por eso censuran y atacan con insistencia Nobles hables de más, no contradigas a su sexta libertad Para todos, excepto para los que piensan son. Según dicen es odio que un familiar quiera velarte Odio es reclamar a quien te está matando de hambre Odio es informar y también odio es informarse Odio es trabajar, por eso origen encerrarte Odio es elegir la educación para tus hijos Odio es estudiar historia sin leer sus libros Odio es cuestionar la dictadura del barbijo Odio es que el cuando pincharte quieras elegirlo Odio es morir por culpa de tu experimento Porque te negaron trabajar por alimentos Odio ser mindo luna defendiendo el regimiento Y seguro que no es odio un terrorista violento Pero ellos insisten en que sos el odiador Es un crimen de odio no pensar como ellos Es un crimen de odio La libertad de expresiones es el mono pensamiento Que te imponen los diversos y manipuladores, pero un disidente desata su ira de manera falaz para frasear a Popper. No tienen problema en acusarte con mentiras Dirán que tus palabras son un discurso de odio Y que por lo tanto, vos sos intolerante La excusa perfecta para que sea obligatorio Callarte, perseguirte, apresarte, censurarte No van a parar hasta que pierdas tu trabajo Borren tus redes sociales, mejor si vas preso Así son los tolerantes, pues el odio es su legado Amarán la democracia solo si votas por ellos Te hablan de odio y te demuestran que proyectan Por eso censuran y atacan con insistencia